Debido a las altas temperaturas que afectan al territorio nacional y de las que la provincia de Duarte no puede escapar, con temperaturas que ascienden a más de 30 grados, ciudadanos encuestados expresaron cuáles métodos utilizan para combatir el sofocante clima. Bueno, ¿Te hay hay, hay, ropa fresca, este, tomar mucha agua y ponerse la sombrita. Mucha agua. eso. Sí. es. Para que ellos se sientan bien. ¿Tienen que hacer su guita entonces? Claro hermano? que sí, para combatir este calor. Adiós, pero bueno mi hermano, si no es así no se pasa nada. Adiós, que beban mucha agua, porque esto está acabando. Es candela puro lo que está cayendo. Las fincas están secando todas. Ya ni hierven no los cacahuas. Bueno, esto sofocante es calor, lo que les recomiendo que se cojan la cosa y paso Y que traten de ir a botar el golpe para un campito por ahí. Y nada, eso es lo que yo les digo, que no traten de coger pique ahora con este calor. ¿Qué está pasando? Hay que echarse mucha agua porque hay que esperar la misericordia de Dios. Hasta que Dios nos mande esta lluvia no podemos cesar de la enfermedad, de los calores y de muchísimas cosas más. Hay que pedirle a Dios que llueva, hermana, y de, de, de, de dejárselo a Dios. ¿Qué vamos a hacer? Que esté en tu casa tranquilo y que no cojan calor ni cojan porque Yo le doy un infay. Joanny Cordero, NTN, su noticiero regional.